Yo soy Cristian, encantado de estar aquí con ustedes El día de hoy quiero platicar sobre un tema que hice anteriormente Sobre una aplicación que te paga por caminar o por correr Y en esta ocasión quiero aclarar algunas dudas al respecto Porque hay muchas preguntas que me hacen constantemente la misma pregunta Entonces vamos a tratar de aclarar todas las cosas sobre estas aplicaciones Y que de una vez por todas las cosas queden completamente claras Hace más o menos dos meses hice un video sobre una aplicación específicamente una aplicación que te paga por caminar o por correr lo único que tienes que hacer es eh, instalar la aplicación en tu, en tu móvil y traerla contigo en tu bolso y bueno la aplicación se encarga de eh, rastrear tu ubicación para saber cuánta distancia has recorrido y también se encarga de eh, activar los sensores de movimiento para saber si realmente estás caminando o si estás moviéndote a través de algún auto o bicicleta eh, y además, eh, en la, además, además de esta aplicación hay otras dos que también compartí en la descripción del video para que ustedes se pudieran registrar de forma gratuita y empezar a hacer unos centavos extras que, como dije en el primer video, no te van a hacer millonario, pero eh, es, creo que es bastante bueno el hecho de que algún día puedas abrir tu teléfono móvil, checar tu aplicación y darte cuenta que ya tienes, pues, no sé, mil dólares ahí después de, no sé, tal vez algunos meses que has estado caminando tan solo de la escuela al trabajo o de la casa o lo que sea. Eh, y bueno, algunas de las preguntas que me hacen mucho es... Cristian, está disponible en mi país, y bueno, me ponen ahí el nombre del país. Eh, no todas las, las aplicaciones están disponibles para todos los países. Sin embargo, hay una que se llama, que es la principal, que es la aplicación número uno, que voy a dejar en la descripción, que se llama Rontopia, que es la que ahorita está trabajando con todos los países. Las otras dependen, pero eh, hay otra que está abriendo poco a poco a todos los países, pero no está disponible todavía en todos pero poco a poco el plan es irse expandiendo y hay otra que también trabaja en prácticamente todos los países. Uh, entonces, la respuesta corta sería sí. La mayoría de las aplicaciones trabajan en todos los países. Hay solo una que se toma, se toma más tiempo en expandirse, pero eventualmente llegará a tu país sin lugar a dudas. La otra pregunta que me hacen es Cristian, ¿estas, estas, ¿estas empresas qué? ¿Son, ¿Son empresas que simplemente son muy buenas personas y solo regalan el dinero? ¿O qué hay detrás? ¿Por qué regalan dinero? Eh, ¿qué, qué, ¿Cuál es la trampa? Y entonces como que no creen que estas aplicaciones te puedan regalar dinero porque se ve muy bueno para ser verdad. Y entiendo perfectamente que lo piensen así porque, bueno, pues... Eh, cuando uno no entiende cómo funciona un negocio en línea, es difícil imaginarse qué hay detrás de una aplicación que te regala dinero solo por caminar o por correr o por hacer ejercicio. Pero eh, no se preocupen porque esto es algo que está controlado perfectamente por la compañía. Ellos te regalan dinero porque ellos hacen 10 veces más de lo que te regalan. ¿Cómo? Con la base de datos de sus usuarios. Todas las compañías, hay muchas compañías en el mundo que te regalan eh, pequeñas cosas gratis, ya sean muestras gratis o ya sea que te manden algunos eh, libros electrónicos gratis. Uh, seguramente han visto así promociones en donde dices, eh, pon tu correo electrónico y te vamos a mandar este libro o este manual o este tutorial gratis sobre hacer bla bla bla, bla lo que sea. ¿No? o te vamos a regalar una muestra gratis de bla, bla bla bla y entonces puedes tu correo y te hacen un descuento o te regalan algo o lo que sea bueno esa es otra forma ¿por qué? porque usan tu información, tu correo electrónico para mandarte publicidad para mandarte promociones en el futuro para convertirte en un usuario eh, que eventualmente va a comprar algo entonces esa es solo una de las formas que usan para hacer dinero en el momento en que tú te registras en esas compañías, das tu correo electrónico y das el permiso de que ellos puedan llevar, mandarte promociones sobre la compañía. Entonces, eventualmente en el futuro te mandarán, bueno, promociones para venderte algo, alguna membresía, etcétera, etcétera. La otra forma en la que puedes hacer dinero es con publicidad directamente en la aplicación. Y ya lo están haciendo, de hecho, eh, si algunos de ustedes han estado usando las aplicaciones, se darán cuenta que de repente pueden ganar monedas por ver videos de, que promueven otras aplicaciones. Y si ustedes llegan a instalar alguna de esas aplicaciones que ellos promueven, bueno, pues ellos ganan también dinero por eso. La otra opción es que también tienen eh, productos deportivos que ellos venden en su aplicación y también tienen una membresía que eh, tú puedes pagar mensualmente para obtener beneficios extras de la aplicación. Así como podrán ver, hay muchas cosas, muy, muy diferentes formas en las que la compañía puede sacar dinero de cada usuario que llega. Entonces, no crean que ellos son súper. No son la madre Teresa de Calcuta ni Mahatma Gandhi regalando dinero así a lo loco. No, simple y sencillamente hay un. Hay, un plan de negocio estipulado que ellos ya estudiaron perfectamente y saben que eh, por cada mil dólares que regalen ellos van a ganar diez mil eso es de seguro porque también le apuestan mucho a la flojera de la gente si ustedes piensan en el año nuevo se dan cuenta que la mayoría de las personas o muchas personas se inscriben al gimnasio y entonces pagan su membresía y van al gimnasio el primer día súper motivados después de un mes dejan de ir. ¿Ah? Eh, ¿Qué pasa? Siempre y sencillamente las personas acostumbran a regresar a sus hábitos a sus hábitos originales entonces la aplicación sabe que ok las personas están motivadas ahorita porque saben que les vamos a pagar por caminar o por correr, pero eventualmente les va a dar flojera y van a dejar de hacerlo pero ya tenemos sus datos, ya tenemos su correo y ya podemos promocionarles algo en el futuro o cobrar a otras compañías para mandar publicidad a su, al correo electrónico de nuestros usuarios. Entonces como podrán ver, eh, esto está perfectamente estudiado, no es alguien que se les zafó la canica y que de repente diga, Ay, voy a regalar el dinero a lo menso, no, esto es un plan de negocio perfectamente estudiado y les aseguro que esas compañías pagan, ¿por qué? porque no tienen ningún problema para conseguir el dinero que tienen que pagarles porque su base de datos es inmensa. Pongamos un ejemplo, digamos que la compañía tiene 100.000 usuarios en su base de datos y digamos que el 1% alcanza la meta de los 10.000 10 monedas para convertirlos a 1.000 dólares en efectivo. El 1% es bastante alto, por cierto. Eh, esto, eso significa que tendría que pagarle a mil usuarios mil dólares Lo que equivale a un millón de dólares Pero con esos cien mil usuarios Ellos pueden hacer fácilmente 10 millones de dólares Con publicidad y ventas y muchas otras cosas que ya mencioné Entonces, eh, no se preocupen Esas compañías pagan, está demostrado eh, Voy a hacer un video en cuanto yo pueda cobrar Estoy muy cerca, tengo seis mil monedas que equivale a 600 dólares en cuanto lleguen a las 10 mil les voy a mostrar el pago en paypal que ya que me manden eh, otra pregunta que me hacen es oye cristian no veo el ya no veo la oferta de obtener el efectivo porque sobre todo en la aplicación de Runtopia ahí hay ofertas y entonces tú puedes eh, puedes intercambiar el dinero o las monedas por los premios o por el efectivo entonces, ahí ves playeras, ves toallas deportivas, etcétera, etcétera. Y hay una que dice PayPal Cash Rewards. Esa es la que, puede, la, que, la que tienes que intercambiar por dinero. Pero a veces no está. ¿Por qué no está? Porque hay usuarios que ya llegaron a la meta y entonces ya tomaron esa oferta. Y entonces la compañía está... Subiendo ofertas de efectivo eh, cada determinado tiempo. Entonces no se desesperen, no es que ya quitaron y ya no pagan en efectivo. No, siguen pagando, pero eh, bueno, toman tiempo en subir la oferta nueva. Entonces no se preocupen, sigan acomodando sus monedas y tarde o temprano ahí lo, lo van a ver. Y en cuando la vean, ¡pum! Le dan a comprar y obtienen su efectivo de volada. Eh, otra, otra pregunta que me hacen es: ¿por qué la.? La aplicación tiene o necesita tantos permisos de mi teléfono. Me pide permisos para acceder a mis contactos, a mi ubicación, a mi GPS, a los sensores de movimiento, a mis datos personales, etcétera, etcétera. Bueno, es normal. Para empezar, la aplicación te paga por varias cosas, entre ellas invitar a otros amigos a que se unan a tu aplicación entonces para hacerte las cosas más fáciles te pide acceso a tus contactos para que tú simple y sencillamente puedas mandar la invitación directamente a todos tus contactos sin tener que copiar y pegar cada uno de ellos esa es una la otra te pide uh, permiso para tu GPS para que el, la aplicación sepa en dónde estás y cómo te mueves y hacia dónde te mueves y la distancia que recuerdes para poderte pagar de acuerdo a eso te pide acceso para tus sensores, los sensores de movimiento y otras cosas para saber si realmente te estás moviendo, caminando o corriendo o si simplemente pusiste tu celular en una bicicleta o en un automóvil y lo mandaste a dar una vuelta. ¿Ah? Las aplicaciones no son tontas, entonces obviamente utilizan todos, estas, todos estos recursos para saber si realmente estás siguiendo las reglas. Tampoco te van a regalar dinero por, por, por nada. Um, y bueno, obviamente también te pide acceso a tus datos personales porque necesitan saber qué persona, qué tipo de usuario eres. Si eres hombre o mujer, más o menos la edad, en dónde estás ubicado eh, y bueno, tener un nombre en el que, al que puedan dirigirse hacia ti en caso de que quieran contactarte o en caso de que tú quieras contactarlos. Y ahora, si tienen cualquier otra pregunta, ustedes realmente pueden contactar a las compañías muy fácil a través de Facebook, Twitter o a través de eh, un correo electrónico. Yo me pongo en contacto con ellas a través de Facebook, es realmente muy sencillo, las sigues en Facebook y simplemente le mandas un mensaje como se si lo mandas a tus amigos, te responden en menos de 24 horas y listo, ya tienes tus respuestas o tus preguntas eh, contestadas y es realmente muy, muy fácil. Así que eh, yo no estoy afiliado a ninguna de ellas, simple y sencillamente encontré la aplicación bastante útil, quise hacer un video de ellas y obviamente eh, cada vez que alguno de ustedes se registra a través de mi link, ustedes reciben monedas gratis, yo recibo monedas gratis y todos ganan. Es como si yo estuviera invitando a mis amigos que son ustedes. Pero no trabajo en la compañía y entonces cuando ustedes me preguntan, lo que tengo que hacer yo es tomar su pregunta mandársela al equipo de, de la compañía y cuando me responden entonces yo les respondo entonces para evitar que ustedes tengan que, tengan que esperar todo ese tiempo y también para evitar mi trabajo a mí ustedes pueden ir directamente a la compañía y preguntar lo que quieran preguntar ¿vale? y bueno eso es todo eh, como dije antes esta no es una aplicación para hacerte millonario es una aplicación para que puedas bajarla, tenerla en tu celular en tu bolsillo y hacer tu vida como las has hecho siempre ¿Ah? caminas a casa caminas a la escuela caminas a trabajo lo que sea y después de unos meses tal vez te metas y veas que ya tienes algún un poco más de dinero ahí aguardado y que sea algo extra me explico algo extra por hacer lo mismo que ya haces y bueno eso es todo voy a dejar a continuación, un pequeño video de la aplicación, como algunas eh, instrucciones de cómo eh, intercambiar los premios, de cómo agarrar un premio, etcétera, etcétera. Y sobre todo, prueba de que yo ya tengo más de 6.000 monedas y de que es realmente posible alcanzar la meta de las 10.000 para que te manden los 1.000 dólares. Eso es todo, voy a dejar toda la información en la descripción, no olviden darle clics. Regístrense en todas las aplicaciones porque así ustedes pueden multiplicar su esfuerzo, es decir, por la misma cantidad de pasos que den, una, una compañía te paga, pero también las otras, las otras dos compañías también te pagan, entonces es como tres compañías te pagan por hacer, por hacer exactamente lo mismo, lo cual es bastante inteligente. En fin, ahí está toda la descripción, no olviden darle like al video, Ponerlo en favoritos, compártanlo. Eso es muy importante y les va a servir. Compartan este video y cuando, cada vez que lo compartan pongan su link de referidos. Mándenlo con su link de referidos para que las personas vean de qué se trata esta aplicación y ustedes no tengan que explicar nada en absoluto y después mandan su link de referidos para que sus amigos se registren y así ustedes ganen dinero. ¿vale? Eso es todo, nos vemos en el próximo video. Chao, chao. Y bueno, aquí quiero mostrarles cómo funcionan las aplicaciones para que ustedes tengan una mejor idea de cómo pueden también eh, ganar más dinero, más monedas y además pueden también como cambiarlo por dinero efectivo. Así que vamos para acá, aquí Fitness and Money y aquí tengo cuatro aplicaciones. Faltan dos, una que es a través del sitio web que se llama Achievements y la otra que se llama Sweatcoin. Sweatcoin también es una muy buena, no la tengo aquí porque está instalada en otro eh, dispositivo, pero no la, no la pierdan. Todos los links están en la descripción, les recomiendo que usen los links porque cada vez que ustedes usan el link para inscribirse ustedes reciben un bono de bienvenida es decir ustedes reciben monedas gratis por haberse inscrito a través de ese link si ustedes van directamente a la app store o a la google play y buscan el nombre de la aplicación ustedes no reciben nada entonces les recomiendo que usen el link porque así es como bueno ustedes aparte de que reciben monedas de bienvenida ustedes también reciben un link con el que pueden que pueden usar para invitar a otras personas y ustedes recibir dinero les voy a explicar eso más detalladamente en un instante vamos a directamente a rontopía porque esta es la las aplicaciones principales junto con Sweatcoin que mejor pagan que mejor eh, funcionan de mejor manera y que tienen un gran equipo detrás trabajando constantemente en diferentes eh, cosas innovaciones productos y cosas que bueno en general van a beneficiar al usuario con el tiempo si ustedes dan clic en la parte de abajo aquí donde está la, la figurita humana con un punto rojo ahí van a ver mi nombre y entonces eh, bueno aquí podrán ver es básicamente información personal aquí abajo en el tercer lugar de abajo para arriba dice invitar amigos si ustedes dan clic ahí desaparece esta opción para compartir su link en facebook messenger twitter y si dan en más les aparecen más opciones y aquí abajo dice copy que es copiar ustedes pueden copiar su link y pegarlo en cualquier parte del mundo en cualquier lugar en cualquier sitio web en cualquier eh, donde sea pueden mandar a sus amigos por whatsapp eh, copiarlo en las redes sociales en los foros en donde ustedes quieran eso es recomendable porque es de las formas más rápidas de hacer más monedas ahora si dan clic en la parte de abajo en el icono del medio donde está el, el pie ahí. Los manda a esta parte. Aquí ustedes pueden elegir entre entrenamiento o correr. Y aquí en editar es básico. Aquí pueden poner la distancia que quieren hacerlo, duración, el ritmo, etcétera, etcétera, la que ustedes gusten. Yo siempre uso básico. Y cada vez que voy a empezar a caminar o a correr, le doy en go. ¿Por qué? Porque al darle en go en la aplicación... Digamos que la aplicación siempre está contando tus pasos, pero cuando tú le das en Go, estás diciendo que, quiere, que quieres que ponga atención en el recorrido. No solo en los pasos, sino en el recorrido y en la duración. Y esto es muy bueno porque te paga un poco más de lo que te paga normalmente por contar tus pasos. Y además, cuando terminas... Cuando terminas tu recorrido, le pones aquí en pausa y después dice aquí en el botón rojo, le pones presionar y lo mantienes hasta que se cierra el círculo. Eh, bueno, aquí dice la distancia recorrida no fue, fue muy corta y entonces no me lo puede guardar. Pero cuando la distancia es, es normal, digamos que te parece el recorrido y te parece un mapita con eh, la, digamos el, sí, un mapa del recorrido que acabas de hacer. Y ese mapa te pregunta la aplicación si quieres compartirlo, si quieres hacer una publicación o si quieres eh, simplemente eliminarlo. Yo les recomiendo que hagan esto todos los días, siempre que, que hagan un recorrido, publiquenlo. Publiquenlo y compártelo en sus redes sociales. ¿Por qué? Porque la aplicación te paga también por eso. Entonces digamos que por el mismo recorrido que haces obtienes monedas extras, por usar por hacer eh, actividades extras como haberlo, eh, haberlo compartido y haberlo publicado en tus redes sociales. ¿no? Además, si ustedes dan clic en la monedita amarilla, aquí les aparece su balance, obviamente. Y entonces en su balance, abajo de su balance, vienen tareas, tareas que ustedes pueden hacer todos los días para conseguir más um, monedas. Les recomiendo que traten de hacer el mayor, la mayor cantidad de estas tareas para que ustedes maximicen la cantidad de monedas que pueden recibir. Y que se enfoquen en esta tarea principal que es, dice, bueno, aquí está en inglés, dice invite your friend to join Runtopia together. Es invitar a tus amigos a unirse a, tu, a Runtopia. Como les dije anteriormente, esta opción es algo que les beneficia porque... Eh, del mismo modo que ustedes, ustedes pueden ir al cine, ver una película y cuando les gusta mucho regresan a su casa se la recomiendan a todos sus amigos y toda su familia y nadie les paga por eso, bueno, del mismo, del mismo modo ustedes pueden ir con sus amigos y recomendarles las aplicaciones, las cuatro aplicaciones que te pagan por correr, compartir su link personal y cada vez que sus amigos se registren ustedes obtienen Monedas, ustedes tienen una ganancia. Ajá. ¿Y cuánto les costó hacer eso? Nada, prácticamente nada. Y de este modo, ustedes ganan dinero, ellos ganan dinero y todos ganan. Así que, eh, obviamente, enfóquense en caminar y en correr, pero también enfóquese en invitar a sus amigos. Eh, y bueno, cuando quieran, una vez que quieran cambiar sus monedas por dinero en efectivo, pueden darle clic clic aquí en las ofertas de hoy y buscan donde diga paypal cash aquí dice paypal cash mil dólares y 500 dólares le dan clic en mil dólares cuando tengan la cantidad de monedas suficientes y aquí bueno simplemente esto es la descripción le dan aquí en buy o comprar ponen su mail y al poner su mail le ponen ok y entonces la aplicación la compañía se pondrá en contacto con ustedes para pedirles su cuenta de paypal y para poderles mandarle su dinero a su cuenta de paypal eso es todo también pueden cambiarlo por samsung galaxy apple watch y demás eh, premios los premios cambian constantemente eh, así dependiendo de cómo las personas vayan eh, digamos comprando los premios pues estos van a ir cambiando. A mí en lo personal no me interesa ninguno más que los PayPal Cash y tal vez eh, premios como el Apple Watch o el Samsung Galaxy, cosas así. Pero nada más. Y bueno, lo mismo funciona con Sweatcoin y con las otras aplicaciones. Realmente lo que estoy diciendo aquí es no les estoy diciendo que se van a hacer ricos con estas aplicaciones, pero es algo que ustedes pueden poner en su... Eh, teléfono móvil ponerlo en su bolsillo y tener su vida como la han tenido hasta ahora caminar lo que caminen correr lo que corran de aquí al trabajo del que a casa de la casa a la escuela lo que sea y en tres o cuatro meses tal vez cinco ustedes se van a meter a cada una de esas aplicaciones y van a tener una cantidad de dinero y además cada vez que ustedes inviten a sus amigos esa cantidad de dinero va a ir aumentando y aumentando entonces les recomiendo que las dejen ahí, trabajen en ello y eventualmente ustedes van a poder darse cuenta que ese dinero lo pueden usar para comprar algo que sea de su beneficio o para cambiarlo por dinero en efectivo. Y es por el mismo esfuerzo, esfuerzo ustedes pueden multiplicarlo por cuatro porque digamos que son cuatro aplicaciones diferentes que te dan exactamente lo mismo. ¿Vale? Eso es todo.